Esto señal tan importante que es el sueño como una segunda fuerza del espíritu consagrada en un altar más alto para entregar eh, mensajes de, de, de nuestra cultura. De la, de la... El raquezón y del raquezón nace el kemun pensamiento y sabiduría. quién eran los encargado de transmitirle el quimún? y Esos fueron los abuelitos. Enseñaba todo lo que existe. Y, pero la enseñanza y no era que íbamos a aprender a leer, ni tampoco fue por escrito, sino que fue por transmisión. ¿Sí, sí, ¿Qué, te qué te sí mi ñel? ¿Qué es mi ñel? ¿Qué es mi Me gustan los instrumentos, me gusta aprender igual. Existen los buenos apos. Existe el anca el, el, el o el por donde pasan los aviones y los pájaros. Existe el Nasma por donde estamos ahora, la tierra. Que los niños son niños y son como las aves. Y el niño que sale de la sala de clase de su madre que vuela, y se alegra y flota porque sale de ella. Y, y Yo creo que fue maravilloso ejemplo, haber observado, haber escuchado el campo natural de las abecillas rodeando, rodeando el, el entorno en el cual estaba en el patio davge nyane davge nyane davge nyane davge nyane davge nyane davge nyane davge nyane davge nyane davge